La finalidad que tiene el lado verde es que usted empiece a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de reciclar, pero también de reutilizar. Todos los desperdicios, los desechos que nosotros pensamos que ya no van a servir, pues de cierta manera también sirven. De esta manera nosotros generamos menos basura y cuidamos más el medio ambiente y lo podemos aprovechar en diferentes materiales y productos como lo que estaremos viendo a continuación. Quiero presentar a Víctor Belastino quien se ocupa de hacer este material, pero de papel reciclado. Para ello, quiero darle la bienvenida incluso a nuestro país. Está visitando Bolivia ya hace unos días y se estará quedando unos días más, por supuesto, para hacer esta presentación y que usted también pueda aproximarse y comprar y también ayudar. Él nos está visitando desde Chile. ¿Cómo está? Buenas Hola. noches. Buenas es buenas un noches. gusto que nos acompañes. Qué lindo que te ocupes de hacer este tipo de material y pensar también en el cuidado del medio ambiente. Sí, mira, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Y muy linda ciudad. Me mucho la paz. Ay, muchas gracias. <risa> sí, es una ciudad linda y todavía tienes mucho por, por recorrer. Bien, en cuanto a esta elaboración, ¿cómo es que surge esta iniciativa de hacer este tipo de material, este tipo uh -huh. de productos, cuadernos, agendas, pero todo a base de papel reciclado? Claro, mira, AIMABU, el papel amigo de la tierra, nace hace aproximadamente dos años con el diseño de una maquinaria. ...con la cual empezamos a fabricar papel 100% reciclado. Al principio fabricamos papel a granel para todo tipo de impresora... ...y se vendían en más, tamaño de cartas principalmente. Eh, después esto fue evolucionando, empezamos a hacer las agendas escolares a los colegios... Eh, ...y ahora lanzamos esta línea, que es la línea Green Rocket... ...que es una línea de cuadernos con estos personajes... ...y lo que estás haciendo acá. Es fácil el reciclar papel, por ejemplo, ¿cuánto necesitas... ...cuánto papel necesitas para eh, que tengamos este producto final? Sí, mira, esto es de la visión de imabú En Chile el 85% de los recicladores base, eh, también le llamamos cartonero, no sé cómo le llaman acá ustedes, recolectores, por eso. Sí. sí ¿Esas son las personas vacías. que andan en el carrito? Sí, sí, sí. Bueno, el 85% de ellos pertenecen al quintil más bajo de ingreso. Y es principalmente porque todo el papel se va al extranjero. Eh, como digo, nosotros desarrollamos la maquinaria, al principio no fue fácil, fue ensayo y error, pero al final ya estamos eh, produciendo casi 5 toneladas de papel mensual. ¿5 toneladas? Uh -huh. ¿Cómo hacen para, para reciclar el papel? Eh, ¿Es mediante la ayuda de la gente? ¿Cómo claro, lo logran? Claro, como digo, trabajamos con los recicladores base, ellos nos proveen el material a nosotros, y nosotros como retribución les pagamos cuatro veces más por kilo de papel. Ah, no bueno. la jugamos por el comercio justo, uh -huh. vamos va más por ahí. Ahora hay una novedad, por ejemplo, que muchas veces, no sobre todo los niños, incluso las personas adultas también, por ejemplo, en un cuaderno, están escribiendo y hay una hoja que ya no le sirve la arrancan y la tiran. Uh -huh. Y eso también genera basura. Claro. Y de cierta manera llega a contaminar. Ahora, con esto no pasaría uh -huh. lo mismo. No, claro que no. Ese es una, un papel que hemos desarrollado en AIMABU, que es el papel semilla. El papel en su interior contiene semillas que una vez que tocan la tierra, se cuidan y comienzan a germinar. ¿Después de cuánto tiempo? Depende mucho de la semilla. Va entre los tres días, lo que es la albahaca, por ejemplo, que, es más, que germina más rápido. ...y hay algunas flores que germinan más lento. ¿Y por qué la idea de poner este tipo de papel... De, ...que genera también semillas en un cuaderno? Porque la idea era generar impacto... ...la idea era generar conciencia ambiental... ...y la idea era hacer algo que gustara... ...y que llamara mucho más la atención. Ahora, no solamente es esto... ...el impacto que ustedes han querido tener... ...y pues han <risa> pensado realmente en todo... ...porque viene con una novedad. Claro, pues, la línea Green Rocket hemos desarrollado estos personajes... ...por ejemplo, el que tienen en tus manos es Tomacho Limacho... Uh -huh. ...que tiene semillas de tomate limachino... ...Limache es una ciudad, que, un pueblito que está en, en... la quinta región de Chile... ...que es el color paraíso... Ya. ...y está este tomate grande, un tomate jugoso... ...con harto olor a tomate... ...y el cuaderno tiene en su interior... ...y nosotros desarrollamos este personaje que es Tomacho Limacho. ¿Cómo les está yendo con esto? ¿El público está aceptando este tipo de material... ...cuadernos, agendas, incluso para los niños... ...para las escuelas? Claro, mira, el primer año... Hoy me ha apoyado, año, el primer año vendimos 120.000 agendas a colegios principalmente municipales del sur de Chile. Y la línea Green Rocket, que lleva apenas una semana, en las primeras 24 horas ya se vendieron las primeras 200 unidades. O sea, fue súper bien recibido, la gente como que estaba esperando algo así. Aquí en Bolivia, en La Paz, se estuvo haciendo la presentación también. Y hasta el momento tengo entendido que les ha ido muy bien. Sí, vinimos, vine acá a La Paz, en el marco del encuentro de Iniciativas Sustentables. Yo conocí a una chica acá, el año pasado estuvimos en Guayaquil, en premios Latinoamérica Verde. Ya. Que fue un premio que gané, de hecho, por aquí lo tengo. ¿Este premio? <risa> claro. ¿Cómo? Contame, ¿cómo fue este premio? ¿En qué consistió? Premios Latinoamérica Verde eh, postularon más de 2.400 proyectos de toda Latinoamérica y nosotros ganamos nuestra categoría, que era desarrollo humano, eh, reducción de la desigualdad. Ya. ...y reducción de la pobreza. ¿Estás pensando tal vez en otro concurso? Que sea en otro país, porque te está yendo bien además. Claro, eso mira, ganar premio Latinoamérica Verde no abrió las fronteras. Te abrió muchas puertas. Claro, de hecho ahora en Guayaguí nosotros estamos eh, lanzando una línea de cuadernos también... ...que son propios de ellos, con semillas de ellos, propia, con semillas de guayaba. ¿Qué concurso piensas ahora? ¿Tienes ya algo pensado? Eh, ¿Para seguir postulando? sí. Sí, estamos pensando en Y, el... y mostrar lo que haces claro, también. Claro, la idea siempre es esa, mostrar el impacto que estamos haciendo y trabajar con, de la mano con las comunidades. Y que de cierta manera también se puede, ¿no? Que no uh -huh. hay que esperar todo de las autoridades, que los, los ciudadanos también podemos contribuir de cierta manera. Claro. Ahora, esto también tiene una novedad y que me llamó mucho la atención y me gusta. Y sobre <risa> todo a los niños también, que es algo que los distrae. ¿Qué tiene esto? Claro, social? mira, estos personajes, Tomás Limacho, el Merquinao, las Greenleys. Eh, la idea es romper la barrera y que ellos formen parte de una serie web. Entonces hemos desarrollado un conjunto con Impact, una empresa también del, del microsistema emprendedor chileno. Iván Valencia, un amigo mío, desarrolló esta aplicación que nos permite ver todo esto en realidad aumentada. Yo quedé fascinada cuando me lo mostraste a través del teléfono y seguramente que los niños también. Ahora lo vamos a estar observando para que eh, usted tenga más o menos una idea cómo es esto de la realidad aumentada y que también pueda colaborar con estos productos que son de material reciclado, son papeles reciclados. Esto es la realidad aumentada. Claro. Esto es lo que terminaríamos viendo, ¿verdad? Claro, esto es, esto es una prueba. Partimos con Tomacho Limacho, la idea es que vayan interactuando los diferentes personajes y que a la vez los usuarios vayan interactuando con los diferentes cuadernos, que pasen de, una, de un cuaderno a otro. ¿Y ¿Cómo se les ocurrió eso de la realidad aumentada? Porque sí eh, sí si bien algunas personas o empresas sí ya están empezando a trabajar un poco más con papel reciclado, pero es la primera vez que veo y escucho de realidad aumentada. <risa> Mira, nació en un café, como nacen todas las buenas ideas. Estaba con Iván un día, estábamos conversando. Él estaba haciendo regla aumentada para grandes empresas. Yo estaba con esta línea y le dije que quería hacer esta serie web. Y fue de la mano. Nació, lo mezclamos y salió. De hecho, ahí en, el, en, su, en su holding está agregado Imapu como, como aplicación. ¿Y ¿Qué impacto está teniendo esto en la sociedad? Mira, estamos logrando, por, lo, por ejemplo, que niños que no sabían, que no conocían Limache, que es un pueblo, como te digo, muy pequeño. Eh, conozcan esto, que conozcan el verdadero sabor del tomate también y eso recuperación de patrimonio, educación ambiental, ese tipo de cosas estamos haciendo. O sea, se está um, abarcando varios temas, ¿no? Para claro. Que se conozca recuperación de patrimonio también dices el cuidado del medio ambiente, que los chicos, que los niños, ¿no? Sobre todo ya desde pequeñitos sepan lo que es cuidar el medio ambiente y cómo se tiene que trabajar de ahora en adelante. ¿no? Claro. ¿No? Claro y además que en Mabu siempre estamos desarrollando nuevas ideas. El plástico también de los cuadernos es de 100% reciclado. ¿Todo esto? Sí, todo. ¿Cómo se trabaja con este plástico? No, este plástico, el del espiral. ¿Y cómo se trabaja con esto? Eh, armamos una extrusora, armamos maquinaria y este es plástico de las latas de bebida. ¿En serio? De las botellas de los bebida, sí. la, la tapa, eso. ¿Y cuánto logran reciclar para eh, los eso eh, es los otra cosa, por ejemplo, final. en el tema del papel tenemos un ahorramos un 80% de agua en el proceso. Y en el tema del plástico, lo hicimos a bajas temperaturas, entonces la pérdida es mínima. Claro, porque es todo un proceso, ¿no? Para uh -huh. poder reciclar se necesita de, de calor, energía, se necesita claro. de agua también. Y Pero en para este... ser consecuente, Exacto. hemos bajado, como la tecnología es desarrollada por nosotros mismos, hemos bajado los lo índices de, de gasto energético. ¿Y qué impacto causa esto en el medio ambiente? ¿El utilizar menos agua, el reciclar, reutilizar? Sí, claro. Mira, 24 razas de nuestro papel equivalen a salvar un árbol un árbol claro entonces ahí la huella de carbono que baja y además nuestro papel está si tú te fijas no es blanco no es 100% blanco entonces libre de blanqueadores libre de ácido que fin finalmente permite que no sea tóxico al tocar la tierra Sí, genial y esta es una de las propuestas de IMAPU que es la quinta R ya que las tres ya existentes reciclar, reducir, reutilizar le sumamos reeducar porque tratamos de reeducar a la ciudadanía y reintegrar porque reintegramos a todos los actores en el proceso que dice reciclar, reducir eh, reutilizar, reeducar Claro, y es sobre todo que está dirigido a los niños eh, uh -huh. Ya para finalizar, ¿alguna página en Facebook Donde podamos sí, encontrarte? Sí, nos pueden encontrar Porque te quedas unos días más, pero luego te vas <risa> ¿Y cómo te encontramos? Claro, nos pueden encontrar en aimapu.cl hay Y Mapu, Mapu es tierra En ungu Y hay en la exclamación de dolor Entonces Perfecto. nos pueden encontrar en aimapu.cl Y en Instagram como papel-imapu Muchas gracias, Víctor, no, y muchas felicidades también, muchas excelente iniciativa, y cuando quieras, las puertas de lado verde siempre estarán abiertas. Ya claro. eres parte de la familia, además. muchas gracias. <risa> muchas gracias a usted. Éxito, que te gracias, vaya muy gracias. bien, y disfruta también de nuestro país y la gastronomía. Uh -huh. Bien, amigos, permítanos hacer una breve pausa, una vez que hemos eh, señalado, que hemos informado acerca de este producto, estos cuadernos, que son a, papel, eh, a base de papel reciclado, para que usted también los pueda tomar en cuenta y pueda adquirirlos, sobre todo para los más pequeñitos. Ya volvemos.